no estaba, bueno estaba, yo sí estaba lo que pasa es que no, no he querido abrirla hasta hasta que no estaba ya listo o es sea, si lleva ya un, una horita o un par de horitas aquí ¿Vale? bueno, y vamos a proceder a, a abrirla y ver la, las cositas que hay para hacerlo más más eficiente voy a coger el trípode que lo tengo por aquí ahí um, esto no hace falta ahora mismo Corto. Bueno, en el trípode procedemos a la apertura. Voy a procurar no cargarme muchas cosas, no sé a quién hay que Está la caja abierta y tenemos la funda, que me he pedido especial para ¿vale? este tipo de trabajo bajo así, que pesa muy poquito, Aquí. y para completar el pedido unas una cuerdas de entorchado plano y una correita ¿vale? Bueno, vamos a quitar esto en el medio y vamos a proceder a la apertura del curso así y esto un poquito más enfocado ahí, ahí. Bueno, la marca se puede ver viene fabricado así como dicen no pesa nada cable de cortesía como siempre no vale para nada, las llaves allen. Y. Las cuerdas son de entorchado normal. Y acá está el cacharrito. Vale, se ve muy chiquitito, muy chiquitito, muy chiquitito. Madera, tiene puesto aquí el protector este que de momento se lo voy a dejar puesto y es muy chiquitito. La, el clavijero también es, un, es como si fuera la de una guitarra española. No sé si se puede ver, me refiero a un, en tamaño. Detallito aquí de nácar y nada, esto es. Un poquito alto, alto me refiero de altura de cuerda. medio fino, no está fino del todo pero no. y nada, lo primero que voy a hacer lo voy a probar unos días ¿vale? y una vez que esté ya conforme, que está, que me dé que digamos que me dé cuenta de que suena todo bien y que está todo bien pues lo que voy a hacer es cambiarle las cuerdas, ponerlas de entorchado plano porque esta a mí no me gusta y seguramente le vas un poquito la acción la ve un poquito alta no sé si se puede ver aquí vamos, que o me acostumbro, que también puede ser um, vale, pues esto es el, el unboxing y ya está, no hay más que decir Ya. Yeah, con dios bueno, si sí hay más que decir lo que no hay más que decir si sí hay más que decir, ahora mismo no, pero luego más adelante eh, dentro de una horita por ahí lo voy a enchufar para, qué, para ver cómo suena por cierto, eh, también, si hay más cosas que decir, el diapasón es, es rojizo. No estoy acostumbrado yo a este tono tan rojizo. Pero, ni bien, ni mal, ni sí, ni no. Mientras suene, que es lo que yo trato, suene a lo que tiene que sonar, con eso ya tengo bastante. Yeah. Bueno, pues ya he podido enchufarlo, ya no, no me he visto haciendo ruido. Y he estado eh, eh, tocándolo. Examinando detalle, ¿vale? Eh, tiene un par de cositas. Eh, por ejemplo, me he dado cuenta que esta, este clavijero está ligeramente torcido. O sea, eh, no sé si se podrá apreciar aquí. Si lo pongo, este de aquí está ligeramente torcido. Y a la vez el, el bushing, no sé cómo se decía esto. Está un poquito para afuera, es decir, que aquí el, el del... Este ha sido un modelo este típico de lunes. No sé si ahora se puede ver así. Veis que este, este está bien, los demás también y este está un poquito salido. Esto es cuestión de apretarlo, darle un, un apretón para adentro. Pero, por otra parte, este también está torcido, ¿vale? Ligeramente, es cuestión de unos grados, un par de graditos, pero no está como el otro, ¿vale? O sea, estos dos están perfectos y este está un poquito torcido, bueno. Son una cosita, otra cosita que también es una cosa muy pequeñita, pero también está, es que el botoncito este no está colocado, este está, la raya está apuntando a, al punto, al punto digamos que dice abierto a tope y este no está un poquito torcido también. Este está, ¿Vale? Por lo demás suena. La acción no está no está alta, ¿vale? Yo pensaba que estaba alta, pero no, porque lo estaba tocando. Eh, ahora mismo está en la postura eh, que se llama ritmo, solo pues subo un poquito el volumen como ya sabemos, pero aún así le, no tiene tanto volumen como los otros bajos que tengo, tengo otro, los otros son activos, no sé si eso tendrá algo que ver, el caso es que el, lo tengo que subir más y efectivamente, pues, lo que, lo que estamos comentando. En cuanto a tocabilidad, pues, bien, vamos, sin problema. No veo ninguna cosa rara, ¿vale? El circuito, que ya sabemos que cuando están los dos en ON resulta que no funciona, o sea que hay que poner bien una pastilla sola, esta sería la, la de grave. Esta sería la del puente, la de agudo. Aunque pudiera parecer que es al contrario. vale eh, Claro, no, es que... Y cuando los, do, los, los pongo los dos en on, se apaga. ¿vale? Se debe estar los off. No he comprobado la, el quintaje, pero no parece que esté mal. A ver si está un poquito alto. Entonces que coger el afinador. Me parece a mí que está un poquito alto. un poquito alto ahí clavijero en lo que es. No, un poquito alto no está muy alto vale está todavía aquí o sea que eso se lo tengo que, que retocar cuando le quite la le cambie las cuerdas que se las voy a cambiar pues le echaré el puente un poquito hacia atrás vale para que para que vamos es que lo voy a hacer ahora mismo le voy a bajar la afinación así esto lo he hecho un poquito para atrás un poquito más bueno me lo voy a ahorrar os pues lo voy a ahorrar pero lo voy a retocar evidentemente porque esto no hay más cojones y le voy a poner las cuerdas que le he comprado las las de entorchao plano que son las, las suyas porque estas no ¿vale? son suena, suena muy brillante como que casi puedo hacer slap venga pues lo dejo aquí ya y otro día cuando lo lleve ya un día un par de días tocado ya os pongo más impresiones bueno pues el, el, no esperaba a, a días más adelante haberlo probado bien sino que directamente le, le cambió las cuerdas. ¿vale? Estas son las cuerdas que traía, ¿vale? Y le he puesto las cuerdas que compré, que ya había enseñado antes, ¿vale? Las de entorchado plano. Bueno, eh, conclusiones o, o consecuencias. Voy a encender esta luz que se vea un poquito mejor. Eh, primera consecuencia es que las, el sonido estaba descompensado, es decir, la, la, la cuarta sonaba bastante más flojo que, la, que las demás. Entonces, ¿cómo lo, eh, lo he arreglado? Pues he bajado la altura de las, de las pastillas. He bajado, concretamente, de, de este lado. O sea, he desaflojado este tornillo, o mejor dicho, apretado, para que este baje un poquito, y este lo he dejado tal cual está, de este lado. ¿vale? Y aquí he hecho exactamente igual. Ahora mismo están compensados. Eh, le quité las cuerdas porque no estaba, no estaba quintado el bajo. Entonces, digo, le voy a ya que me voy a poner a toquetear el, el puente pues eh, toquetearlo, más que toquetear esto, nos, yo, yo sé que esto se quita y se pone en las ranuras que trae aquí ¿vale? ¿vale? pero esto sería el último extremo es mucho más fácil que lo que he hecho ha sido mover el puente ¿vale? irlo moviendo es lo mismo que el banjo, para quitar el banjo como el puente digamos, está, no, está, no está fijo sino que se mueve pues se hace así, también tengo otra guitarra por ahí con puente de este tipo y lo que hace es mover el puente bueno eh, bueno pues lo que me he encontrado es que es bastante difícil de quintar bastante difícil y creo que es, se debe a las cuerdas vale concretamente la, la quinta perdón la quinta la, la cuarta la cuarta me resulta bastante difícil de quintar vale no no consigo quintarla y eh, no sé si suena afinada, vamos, yo. A mi oído no suena afinada. Al aire está afinada. Da un Mi mayor. El armónico más o menos Mi mayor. Aquí está desquintadilla, de pero bueno, aquí sí debería sonar. Aquí debería ser un La clavado. Ni siquiera estoy, vamos, que estoy poniendo. No, es que aprietas mucho, no. Pongo aquí bueno, en fin no, no, no me suena afinado no sé no, no encuentro la razón eh, el volumen es bajito esto no está afinado está afinado el aire mi pero aquí no está afinado yo no sé si es de la cejuela que está preparada para este, para la cuerda que le he quitado ¿vale? en fin, que estoy ahora mismo un poquito desilusionado no está afinado, ¿no? está afinado y no está afinado Se las cuerdas. Quiero pensar que son las cuerdas. Esto está totalmente desquintado. Y no lo entiendo. Ahora sí, parece que suena. Se va para arriba. Y esto consiste, lo que yo estoy tratando de hacer es... Suena alta, pues hay que echarle un poquito el puente hacia atrás. ¿Vale? sin Procurando no mover sola, nada más que esta. Vale. hecho el puerto un poquito hacia atrás. Vuelvo a afinar. Ahora parece que está más quintado. Más Los clavijeros no son precisos. ¿vale? Nada preciso. Eh, eso es algo que realmente no. Eh, pues lo que estaba diciendo, lo he movido un poquito. Afina. Quinta igual que antes poquito más para atrás, es que ya mucho más para atrás, ya no creo yo ni que sea ni bueno. Lo voy a bajar, me voy a ver todo y subo. Vibra todo, ¿vale? Vibra todo, me refiero a lo que hay por aquí, encima de la mesa. Que está afinado, un poquito alta. Lo hago. Bueno, que lo dicho, que no sé yo si es una compra buena o no. Vamos, yo, yo quiero tocar y que, que afine. Si no afina, no, no, me, no me va. Vale. no sé si le, volverle a poner la cuerdas, pero claro, estas cuerdas me han costado 25 euros, que son las más baratas, sería tirar 25 euros. Mira, que no, bueno. Y ya no es cuestión de, de quintaje, que también, sino es cuestión de que, de que no fina aquí. Siempre, lo del tipo de... Le he bajado también un poco el puente Digo, a ver si puedo... y trastea un poquillo, le voy a quitar los, los volúmenes Por aquí no Esta sí trastea un poquito No sé Mañana voy a hacer la operación reversa. Le voy a instalar estas cuerdas de nuevo y decido. ¿Vale? De momento ni le quito los plastiquitos ni nada. Pero yo no, esto no lo puedo aguantar. O en mi oído, que también puede ser. Yo no sé, suena afinado o no suena afinado. Ahora mismo está un poquito abajo. La he dejado toda la tarde con las cuerdas estas, digo, para que vaya estirando está quinta, pero no perfecta, pero bueno, aceptable, un par de centésimas. Pero cuando yo toco esto, a mí me suena desafinado. No sé, será mi oído, que también puede ser. No, esto no es mi oído, esto es... Y está clavado, aquí pone pone clavado, pone un sí. Es que no, no entiendo. Debe ser mi oído, por favor, si alguien... Me puede consolar, porque me suena desafinado. Un sí. No, esto está más alto. Aunque aunque aquí el, el afinador, que tengo un afinador aquí puesto, me esté diciendo esto, yo no me lo creo. No me lo creo, no sé. En fin, ya veré lo y que bueno no. Le he vuelto a poner las cuerdas originales ¿Vale? No suena como tiene que sonar Suena... Pero si afina Si quinta mejor Aunque tengo que retocarlo todavía un poquito este está un poquito baja. Más... echarle este un poquito hacia atrás pero vamos lo voy a dejar así y quizás subirle como solo bajé subirle otra vez el puente suena flojito vale ahora está en la posición solo si lo pongo en la posición ritmo y tengo el ampli relativamente alto, como para lo que yo lo suelo poner. Pero como he dicho, suelo tocar con, con bajos activos, ¿vale? Bueno, y ya está. pues lo voy a dejar así. Y concluyo, por tanto, que el problema son las cuerdas estas de, de la marca. Concretamente la quinta. Otra vez la quinta, la cuarta. La cuarta que, que no fina no sé por qué las dejaré aquí y ya si algún día me da por investigar y mientras tanto pues les dejo las originales y ya está, ahora sí Mm-hmm.